Un día como hoy, 5 de julio del año 54, el rey del rock, Elvis Presley, graba su primer tema titulado That's All Right, un viejo blues escrito e interpretado por Arthur Big Boy Crada. Si bien la canción no tuvo un éxito inmediato, recién gozó de popularidad en los Estados Unidos con una nueva versión que le hizo su autor, donde además fue titulada como That's All Right, Mama. Eso está bien, mamá y se vendió ya en formato de vinilo de 45. Sam Phillips, dueño de la Sun Records y productor de Elvis, pescó la versión original que contiene aires a música country y junto a los músicos de sesión, logró derivarla a un estilo más cercano al rockabilly. Y fue en ese momento en que llamó a la cancha al baterista DJ Fontana y de esa manera armaba la banda que acompañaría a Elvis por el resto de sus días y que en ese entonces fue bautizada como The Blue Moon Voice. Esa sesión de grabación sería histórica para la historia de la música popular, por algo algunos especialistas han dicho que en ese momento se creó la primera pieza del rock and roll, cosa que es bastante discutible. Eso sí, en esa canción se notó a un Elvis inspirado, de hecho en la primera toma este se puso a saltar mientras cantaba provocando el enojo de Sam, que estaba encajado de manera perfecta con ese estilo musical y cuya energía dejó feliz a su productor. Oír el sonido y autoridad natural de la voz de Presley, una combustión intuitiva de campo, iglesia y bar de pueblo", comentaría Phillips a la Rolling Stones. Además agregaba que Elvis era el único en ese entonces que podía fusionar de manera perfecta los sonidos de la música negra y blanca en una mezcla de blues, gospel y rockabilly. Su educación informal le entregó las influencias que necesitaría para crear algunas de las primeras canciones de rock and roll, comentaría el productor. Aquí les dejo con el tema. Que lo disfruten. She done told me how but told her too. Son that girl, you foolin' wish she ain't all good for you, but I'm leaving town, baby, I'm leaving town, be sure. Well, oh, then you won't leave all the we'll fear hanging round your door. But that's all right. That's all right. right. That's, all right. That's, all that's, right. right. that's all right. That's all right. All right. All right. Yeah, anyway. you do. I've done a D.